Buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos aquí a un emprendedor total y absoluto de estos que aquí en España no se, va, no se está bien visto, que cuando fallas y la cagas eres un perdedor, en Estados Unidos eso es una gran ventaja, así que aquí tenemos a un experto que siempre está dándole a la cabeza y sacando nuevas cosas, así que nada, buenas tardes Marc. Buenas tardes, Rodrigo. Encantado. Pues nada, muy bien. Aquí, como dices, estaba hasta dos minutos antes de empezar trabajando en algunas cosas y mi plan es cuando terminemos volver a ponerme, que ahora estoy muy motivado. Sí, man, genial, genial. Ahora, ahora me contarás y demás eh, a lo largo de la entrevista todas tus cosillas, que son muchas porque, como bien he dicho, siempre estás emprendiendo. Así que nada, vamos a darle caña con mi primera gran pregunta de quién es Mark? ¿Eh? Y de dónde viene y sobre todo a dónde va o a dónde quiere llegar. Vale. Yo cada vez que me preguntan me defino un poco diferente, o sea, porque realmente, de hecho la verdad es la primera vez que creo que me, que me presentan como emprendedor, ¿no? Pero pues sí, pues la verdad es que tiene lógica. O sea, así te lo resumo, bueno, tampoco muy breve, pero bueno, te explico un poco. O sea, yo nunca, a mí nunca me ha gustado trabajar en exceso, o sea, siempre he sido bastante vago en el sentido de que pues si puedo hacer algo en una hora, no lo hago en tres. Nunca he sido perfeccionista, nunca me he pasado mucho el rato haciendo cosas, ¿no? Entonces, cuando, cuando terminé la carrera, no sabía muy bien qué hacer y e hice el máster de profesor porque mi madre era profesora y porque yo veía que ella vivía muy bien. O sea, vale. Siempre le he dado mucho valor a vivir bien, no, no sé, no, pero no vivir bien en plan tener un Lexus y un yate, sino a vivir bien, realmente vivir bien, ¿no? Entonces me hice profe. Y bueno, me entretenía en clase, pero a la vez llevaba unos meses y, y ya estaba como, o sea, en vez de tener la crisis de los 30 o los 40, yo tuve la crisis de los 24, 25. Y fue como, vale, y ahora tengo que hacer esto 40 años más. O sea, llevo 25 años vividos y tengo que trabajar con más de lo que he vivido hasta ahora, de lo mismo cada día. Y me volví loco. O sea, dije, esto es que esto no, no puede ser. O sea, sonaba el despertador a las 6 y media y yo ponía una cara de... Dios, ¿qué está pasando otra vez? Pero si no hay ni luz. Entonces, el día dice, de la marmota. hay que hacer algo. Sí, sí, exacto. El día de la marmota. De hecho, de, de, eso, esa peli la he usado bastante en símiles Pero es que era así. O sea, yo dije, ¿cómo puede ser que ahora tenga que estar 40 años trabajando? Haciendo wow. esto siempre, ¿no? Y estaba, pues, no amargado, pero tampoco muy feliz. Y empecé a buscar, ¿no? Empecé a, a, pues, a leer qué hacer, cómo no trabajar, etc. Y descubrí la independencia financiera, ¿vale? por la libertad financiera, que es una cosa que me, que me ha cambiado la vida, o sea, me explotó la cabeza porque me di cuenta de que no, de que no era la única opción trabajar hasta los 70, ¿no? Que es una cosa que no me habían dicho nunca. O sea, yo de pequeño pensaba, bueno, pues mira, uh, me alquilo tres o cuatro pisos, esto pero de pequeño a pequeño pensaba, la, no sé por qué la gente no se compra cuatro pisos, los alquila y no trabaja. <risa> Y claro, después te das cuenta de que necesitas dinero para hacer eso, ¿no? Que no es tan fácil. <risa> y, y nada, empecé a leer, empecé a investigar y, y vi que tenía sentido y que igual en 20 años me podía jubilar, que era mucho más razonable que hacerlo en 40. La mitad, chicos. O sea, en, en, ¿En 20 años tenías ahí ya la idea de jubilarte? Sí, o sea, más o menos a los 40, 45 Bien, es, es, es muy buen plan, ¿eh? Claro, tú imagínate de levantarte cada día pensando, oh Dios, hasta los 70, a levantarte pensando, bueno, hasta los 40. <risa> no, no, es una, es una motivación muy buena, ¿eh? <risa> sí, sí, exacto. Entonces, además, yo siempre, es verdad que yo siempre he sido bastante ahorrador, o sea, no, nunca he sido de derrochar, ¿no? Entonces sí que podía ahorrar mucho y mis simulaciones eran, pues a eso, a los 40 me retiro fácil. Vale. Y después, cuando llevaba un año más o menos, dije: Voy a hacer algo productivo con mi vida, un poco, porque yo me pasaba todo el día jugando al LOL. O sea, pues básicamente. Fuera, o sea, oye, si eras, si eras bueno, ahí, hay, sí. ahí había futuro, ¿eh? No, no era no, no, malo. No, no era bueno y no había futuro. <risa> <risa> era entretenimiento. <Bueno. risa> puro, puro y duro, ¿no? Sí. <risa> Y entonces dije, ¿qué hago? Y me hice, pues, o sea, me hice una, una, como una columna de qué sé hacer. Otra de qué me apetece hacer y otra de qué me puede dar dinero. Porque, claro, no voy a cambiar el LOL por jugar a golf o ah. cosas así que me cuestan dinero, ¿no? Porque, porque vale. yo, yo quería libertad financiera. Y, y dije, pues, me hago una página web. Vale. Y me hice Opinatron, que es el otro día que, que miraba los proyectos que he hecho. Fue la primera página que hice. Vale. Y es la que me funciona mejor y sigue en, en activo, es lo único de lo que hice en esa época que sigue funcionando. ¿Y sigue, Aunque sigue cuando la hice... y, y, ¿En qué consiste Opinatron? ¿En es, era una página de independencia financiera. O sea, bueno, mentira. O sea, al principio era un blog de opinión, de ahí el nombre. ah Claro, de Opinatron. Sí. <risa> ¿Vale? O Pero sea, de, mis de, artículos... de, todo, de todo en general. De todo. O sea, yo, yo leía cosas... Y, y pues veía que las listas funcionaban, pues hice un artículo de siete cosas curiosas de Cristiano Ronaldo, que obviamente no leyó nadie. Pero bueno, hice te lo uno, pasaste bien. Me lo pasé bien y aprendí. Hice uno de la sal sin sodio existe. No sé por qué, pero lo hice. Y como a lo mejor al medio año o así... Ya, pues la mitad de los artículos iban de dinero, ¿no? Porque vale. al final es lo que estaba leyendo yo en ese momento, es lo que me gustaba. Vale. Y bueno, pasó el tiempo y empecé a aprender de cómo hacer una página web decente, ¿no? No hacer un, una mierda. Y, y ya empecé a tener un público objetivo, una temática más concreta y, y ya era una página de libertad financiera, de invertir, de ahorrar y eso. Pero bueno que en los primeros dos años no gané un euro con OPIN. O sea, yo no sabía lo que hacía. Claro. Tú, Yo hacer. había cambiado el LOL por hacer una página web. Y ya está, y era un pasatiempo. Vale. Claro, pero es un pasatiempo que aprendías, claro. Claro, era algo que me podía dar dinero, que no sabía ni cómo ni si me daría, pero sabía que podía ser, ¿no? Que había gente ganando dinero en Internet. Claro. Vale, vale. Y, y una pregunta. Eh... ¿Cuál fue el primer libro de libertad financiera que hiciste, ¡buah! el de Padre Rico padre, ese? Hombre ¿No? rico contra no. Pobre, pobre ese? Fue vale. Padre rico contra pobre, no. Fue uno de, un, de uno que se llama Gregorio Hernández, que tiene una de las páginas más antiguas de Bolsa, te diría, es un foro, es el foro en el que yo aprendí. Se llamaba vale. Educación financiera avanzada partiendo de cero. O sea, o sea todos vale. dicen lo mismo. Vale. Pero el primero, claro. De hecho, creo que fue mi primera compra en Amazon. Yo me acuerdo de cuando lo compré, que eran 7 euros y era como, pero ¿meto la tarjeta aquí o no la meto? <risa> y, es, y el libro me cambió la vida. O sea, porque me, me hizo descubrir que podía vivir sin trabajar algún día. Vale. Me lo compraré yo también. No, hombre, cómprate el mío. <risa> bueno, ve, eh, mira, ahí es. No, no. Bien, bien. Bien, eres un emprendedor ahí. <risa> mete claro. la cuña, no, no, claro, pues háblame luego de tu libro tú sigue claro. ahí dándole caña a todas tus cosas que me, me, me interesan, dale de, de hecho, la primera forma en la que gané dinero en Opinatron que estuve a punto de dejarlo porque era como llevaba un año y medio, ya no tenía ideas, ya no ganaba un euro y claro. dije, va, voy a hacer un libro, y entonces empecé a hacer más artículos para vender un poco el libro, y saqué el libro no sé, creo que en 2017 puede ser, y uh -huh. fue lo primero con lo que gané dinero Vale. Que fue como bueno. Bueno, o sea, se publicaste o... sí, sí, en Amazon. En Amazon hiciste un libro. Sí. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Inversión y gestión del dinero al alcance de todos. Vale. Como ves, o sea, no tenía ni idea de poner un título. Ya. <risa> Pero da igual, ¿no? O sea, pues da... no, el último se llama la pirámide de la riqueza. Es como más... <risas> ahí, ya, ahí ya estabas ahí diciendo, venga, va, la opinión de la riqueza. Bien, bien. No bueno había de? entrado en mi radar lo que era el copy. <risas> vale, eso. Luego, luego, si quieres, hablamos ahí un poco del copy y demás. Y entonces, claro, empiezas ahí a investigar, opinatrón, y dices, puff ¿eh, hago el libro. ¿Y cómo continúas ahí con la idea de seguir en busca de tu libertad financiera? Claro, o sea, el plan era siempre el mismo. ¿eh? Era ahorrar e invertir. O sea, ese era el plan. Pero es verdad que pues yo voy mucho por, por motivación y por, por aburrimiento. O sea, cuando llevo un mes aburriéndome que no tengo nada que hacer, pues monto algo, ¿no? Entonces claro. empecé a montar cosas absurdas sin tener ni idea de lo que hacía, ¿no? Pues hice una página de trenes de afiliación de maqueta de trenes. Porque yo veía algo, yo soy de ve, ver algo y lo hago y ya después pienso. Y entonces vi que Clickbank tenía cursos y que podías vender un curso por afiliación. Vi vale. uno de maqueta de trenes que daba mucho dinero, hice una web y después me puse a buscar por internet cuando ya lo tenía hecho y dije, uy, hay muchas webs de esto y no me interesa <risa> en absoluto el tema. O sea, y la dejé. Pero iba haciendo cosas y cosas y cosas y con cada una aprendía un poco. Claro. De, de... Entonces... De clipband, perdona que te diga, es que vi hace, hace ya mucho tiempo que la página que se ve que más vendía o que lo petaba y que el que lo hizo se forró, era el, era el clipband de un aparato de alargamiento del pene. Puede ser. O sea, la surdez máxima de tal, de, se ve que vamos, o sea, de esto de clip de afiliación, un disparate. Un claro, disparado. pero aún así no es fácil de vender. O sea, aún así habrá mucha competencia, ¿sabes? Claro, yo eso no tenía ni idea al principio. Yo, yo, yo, yo hacía una web y me pensaba que tendría 100.000 visitas y que me iba a forrar en una semana. O eso sea, es lo que yo de, pensaba. De maquetas de trenes, tío. O sea, en plan Sheldon. Nunca me ha interesado, ¿eh? O sea, no te creas que he tenido una maqueta de trenes en mi vida. <risa> Tú dijiste, hostia, esto del tren mola. Sí. <risa> me encanta. <risa> Iba haciendo cosas de estas, ¿no? Entonces, ya, pues yo que sé, igual dos años después ya no aprendía de inversión. Y empecé a aprender de marketing digital, de cómo ganar dinero con una web. Y entonces ahí sí que dio un giro la cosa, ¿no? Porque empe empecé a hacer cosas un poco más lógicas. O sea, aprendí de SEO, aprendí de, de muchas cosas, ¿no? Y entonces Opinatron empezó a dar algo. Pues yo que sé, a lo mejor me daba 100 euros al mes, que yo ya flipaba. Porque era como bueno. O sea, no estoy pasando el día en el LOL y tengo esto que me da 100 euros al mes. Claro. Ni tan mal. Y, y nada, lo hice. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y después de cuatro años de profe a jornada completa, me cogí media jornada. Vale. Claro, cambié el concepto de libertad financiera, de solo ahorrar e invertir, a bueno, si le meto ingresos extra. Y yo siempre me tomado tomado online como un hobby. O sea, si no me apetece hacer algo, no lo voy a hacer me da igual que me digas que voy a ganar el triple que lo estoy ganando, o sea, no uh -huh. lo voy a hacer porque no quiero que sea un trabajo, porque para eso me voy a ser profe, entonces claro. los ingresos extra me dieron como mucha libertad y, y después de dos años a media jornada, pues dejé de ser profe, ahora llevo dos años sin ser profe por el COVID, ¿Te o sea, te porque te dije, te te no te me haces la plaza o de No, no, no, o sea, siempre me han intentado convencer de hacer opos, pero nunca quise no, no, o sea, no, no, nunca, nunca me presentaba posiciones, y en Mallorca es fácil trabajar de profe Ah, vale, claro, pero No hay espero... que hacer oposiciones ni nada más. Yo soy profe de mates, física y química, y ah, de eso hay, hay mucho trabajo. Cabrón, claro, yo, yo, yo, yo soy profe 12 años, de, bueno, maestro. Y claro, alguna vez lo intenté ahí en Mallorca, pero claro, como pedían el, el Catalán C1, dije, va a ser uh -huh. que no. Y así que, pero bueno, te entiendo, te entiendo toda esa parte de antes que has contado, de levantarte y decir. Uf, Lara, críos, uf, y, y, uf, no, esto no, no me apetece, va buscando otras cosas. Y entonces, claro, en el COVID dijiste, hasta luego. Sí, dije, no me apetece dar a clase con mascarilla, o sea, no me apetece dar medio clase online, medio clase presencial, y total, con Opinato no estoy ganando dinero, es suficiente, pues vamos a cambiar, y, y, me, y, y al principio no sabía si me aburriría o no, si tendría demasiado tiempo libre o no, pero vamos, o sea... Como si me metes 10 horas más al día, que no me voy a aburrir. ¿sabes? Claro, una vez que mmm, tienes foco, o sea, ya, claro. Eh, al LOL, seguramente le echarías muchísimas horas, para las has trasladado a otra cosa y de joder, dices que han pasado 5 horas y ni me he enterado. Pero tampoco te creas que trabajo mucho, ¿eh? Ya. O sea, siempre intento hacer cosas que sean siempre automáticas. O sea, vale. igual monto algo cada medio año de media, pero porque lo de antes o ya no me funciona o ya funciona automático, vale. pero ahora llevo 10 días trabajando mucho porque estuve 10 días de viaje y, de, y no hice nada, entonces siempre vuelvo con muchas ganas y muchas ideas, pero a lo mejor después llega un mes que pues tengo todo el día ocupado de cosas y no trabajo y, y claro. va un poco así, no, no, no, ni tengo horario ni trabajo 6 horas al día, salvo semanas puntuales que me apetece mucho, que tengo muchas ideas. Vale, y entonces, venga, eh, sigues con el tema de las páginas, Opinatron y empiezas a hacer otras páginas, uh -huh. la maqueta y ahora más, más cosas. Vale, ¿de las que me han funcionado o de las que no? ¿O de todas? De, de todas, hombre, claro, eh, es, es interesante que claro, hables de las que no te han funcionado porque supongo que a la audiencia le sirve decir, hostia, intentas de todo pero por lo menos sacas un aprendizaje, ¿no? De lo que no claro. ha funcionado seguramente son las más importantes. De todo he aprendido. O sea, y bueno, que no hayan funcionado, hice la... pero ya te digo, yo me venía algo a la cabeza y tampoco me para a pensar. ¿sabes? Lo de preparados, fuego, apunten. Pues yo lo hago. Y ya, de... porque me entretiene, ¿no? O sea, n... y después ya a ver qué pasa. Hice una tienda online con un amigo, porque en ese momento, pues yo veía clarísimo que el modelo suscripción y que te llegara una, t... una caja cada mes a tu casa era brutal, que lo era, ¿no? Después de, hacer de cerveza, vino, cosas de esas. Y después de hacerla. Otra vez lo mismo, me di cuenta de que había 70.000 iguales y que yo no quería pasarme el día hablando de cerveza y de vino. Claro. entonces Ahí sí que fui aprendiendo que, sol, que idealmente solo hacer cosas que me gusten y que, y que me interesen porque si no... Hice otra web que se llama Inversión Automática, que es así que funciona, que es similar a Opinatron, pero sin mi cara todo el rato, ¿sabes? Como más de análisis y cosas para escribirle cosas de finanzas que me interesaban pero que no encajaban en Opinatron. Vale. y eso funciona en automático, o sea, tengo un redactor me hace uno o dos artículos cada mes y pues me da, no mucho dinero, pero algo si no le hago nada uh -huh. tengo ¿qué más tengo? Tengo un club de emprendedores en Mallorca que no es para ganar dinero o sea, lo fue algún día, pero lo montamos entre seis, es ¿Sí? imposible ponerse de acuerdo entre seis para nada <ríe> y es, un, es una cosa para pasar el rato y para hacer amigos <risa> emprendedores Ah, sí, pero ¿y, ¿y en qué consiste el club este de emprendedores? pues es que es que pues juntes, lo empezamos ahí hacéis, un mes antes y hacéis del ahí covid mastermind o, o qué no la idea era quedar una vez al mes para cenar y ir de fiesta pero lo montamos un mes antes del covid entonces pues hemos <risa> llegado a quedar poco tenemos un grupo de whatsapp y nos ayudamos ahí con cosas vale. y en el covid sí que hicimos en el confinamiento sí que hicimos zooms y cosas porque todo el mundo estaba muy aburrido entonces claro. nos conocimos bastante ahora no y ahora ojalá algún día volvamos a empezar con las quedadas pero es que es difícil ponerse de acuerdo entre seis, es muy difícil. Sí, claro. Me pasa a mí todos no los amigos de toda dinero. la vida, o sea, sí. me imagino, ¿no? De cada uno, encima si estáis todos emprendiendo, ¿no? Debe ser complicado, ¿no? Sí, pero es guay. O sea, pues somos 150 y la gente ah. es súper maja. Nuestra política extraoficial es que no se pueden repartir tarjetas. O sea, no es un sitio de vender, ¿sabes? Vale. Es un sitio de comer, beber y pasárselo bien y hablar de emprendedor. O sea, es, de, es desconectar, ¿no? Hablando sí. de vuestras cosas, pero desconectando, ¿no? Sí. Es hacer proyectos con amigos y conocer a gente de, de que tenga tu mismo interés, que no es tan fácil normalmente. Una pregunta, es jodido... Yo creo que es jodido hacer negocios con amigos, ¿no? Yo siempre que he intentado aguantar algo con alguien, ha ido regular. <risa> pero lo sigo intentando. ¿eh? Ahora estoy haciendo uno que después te cuento que está yendo bien. Bueno, vale. llevamos una semana, pero ya estamos a punto de lanzar, entonces bien. Vale. Pero depende de con quién. Pero, claro, pero eso es diferente, porque ya nos conocemos en un contexto de, de negocios, ¿no? Entonces, vale. con quien te cae bien haces, haces negocios, que no tanto. Vale. Tienen, no tienen por qué ser amigos, amigos, ¿sabes? Vale. No, pero eso, eso está bien eso está bien matizarlo porque mucha gente tiene colegas de toda la vida y diga, ah, ostras, vamos a hacer esto, ¿qué tal? Y, y a lo mejor luego dices, pues, hostia, igual no era tan amigo. Mm, en, mi en mi experiencia nunca ha sido muy buena idea montar cosas con gente. O sea, pero porque ¿con, a mí con me gente gusta... o con amigos? ¿A ti te gusta en, hacer, montar solo? En conjunto Sí, a mí me gusta ir a mi bola, entonces, si montas algo con alguien, a no ser que se implique lo mismo que tú, que además sea, haga algo totalmente diferente a lo tuyo y que os complementéis muy bien, es difícil, es claro. difícil. O sea, va, te cuento lo que estoy haciendo ahora, porque total, esto va a salir y ya, ya habrá salido. O sea, vale. Hace una semana, ahora estamos, ¿a, a qué día? A, 30. A 30 de marzo. Pues hace una semana que volví de, Men de Menorca, que estuve 10 días ahí y tenía un montón de ganas de hacer cosas, vi un hilo de Twitter de nudista inversor <risa> Con 10 ilustraciones de Alex Maese. No sé si lo viste. O sea, eran ilustraciones así en rollo emprendedor, pues de uh, zona de confort, cosas que, que todos entendemos, ¿no? Y a la vez sí. eran graciosas y estaban bien hechas. Y le escribí por Twitter y le dije que me gustaba. Sin más. Porque, ¿A pues, Nudista o, o a Alex? A Alex, Alex. Vale. vale. Porque estaba aburrido en mi casa. O sea. <risa> No, y empezamos a hablar un poco y le dije que me, me lo compraría o sea que me gustaría comprarme como un cuadro con las imágenes porque siempre tenía una pared blanca detrás y, y, y nadie tiene una pared blanca ¿no? Entonces ahora me he cambiado de casa, igual es el momento de poner algo digno en la pared <risa> <Vale>. <risa> y, y me dijo que no lo vendía, que estaba empezando que iba muy liado, no sé qué y yo le dije, ah pues mira, te puedes hacer un, un print on demand, bla bla bueno, me puse a buscar cosas y después le dije ¿Eh, ¿por qué no nos juntamos y yo te lo monto todo? Y ya está. Y tú pones las ilustraciones y yo pongo la parte técnica, que es lo que me gusta A mí me encanta montar cosas, lo vale. que me da pereza después es trabajar. O sea, sí. pero montar algo es que me encanta, ¿sabes? Me entretengo. Me encanta, claro, qué cabrón que eres. O sea, te lo digo así de claro, claro te encanta montar cosas, automatizarlas y decir hasta luego. Claro, yo ¿No, montando no? la tienda online esa de quesos me lo sí. pasé pipa. Y aprendí un montón y descubrí el dropshipping sin saber lo que era el dropshipping. Y hablé con proveedores y todo. Una a vez ver. estaba montada y tocaba llevar tráfico a la web, ya fue como, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy a ferias de queso? No, gracias. ¿Sabes? <risa> hablé a Roquefort. <risa> Dijiste, no. <Sí. risa> Entonces, Alex me dijo que sí, que le gustaba la idea vale. y, y ha pasado una semana y hoy justo ha puesto un enlace en su, en su web hacia la tienda y ya está la tienda montada yo nunca había hecho un, shop, un Shopify ni Printful ni nada y en una semana lo he montado y me, me lo he pasado pipa estoy grabando además el proceso y vídeos y eso para subir en mi comunidad privada nueva que tampoco ha salido pero que ya habrá salido cuando esto, que eso es otro proyecto diferente que tengo que ¿Vas a hacer una membresía? Sí Ah, Bien, bien, bien. O sea, desde siempre me ha apetecido el modelo membresía, desde la tienda online esa de quesos, pero sí. ahora, ahora es el momento. Claro, claro tú, está claro que tú, estudiando libertad financiera y demás y tal, tú quieres todo, algo que sea escalable, replicable y automático. Sí, y que yo no necesito, o sea, a mí, si yo sí gano, dos vale 2.000 al mes, o sea, netos es que me dices, trabaja el doble y te voy a dar el triple y no y te digo que no, ¿eh? es decir claro. no necesito ganar un dineral pero, sí. pero, pero bueno me entretengo a la vez no y, y sí que me gusta pasar el rato y hacer cosas de estas entonces bueno, y la tienda online, a ver qué tal pero, pero mola un montón porque es una cosa que siempre me ha apetecido hacer también el print on demand, pues a lo mejor hacer calendarios, cosas así, pero yo de diseño soy cero Claro. Y, o sea, no. no Entonces, las ilustraciones de Alex son super guays. Yo tengo la parte técnica, la de conocimientos, la de estrategia, marketing y eso. Es perfecto. Y a ver qué claro. tal. Que, que cuando salga la entrevista ya, ya o lo hemos petado o lo hemos petado. Bueno, eh, de todo se aprende, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿Y algún, algún proyecto que hayas hecho ahí con ilusión ahí y haya sido un auténtico desastre? Quitándolo de la maqueta de Ternis. <risa> Todos los hago con ilusión, pero es ilusión un poco absurda a veces, ¿sabes? O sea, no, no es de pensar, bueno, con esto lo peto. No, yo lo hago, pero nunca he, nunca he metido dinero en ningún proyecto y nunca he estado meses preparando algo que no haya funcionado. O sea, nunca he estado meses preparando algo, de hecho. O sea, claro. Mi curso de bolsa que vendo en Opinatron, pues lo hice en una semana. Igual que el trabajo de fin de máster lo hice en una semana. O sea, claro. no hago cosas... Durante meses y meses y meses invirtiendo miles y miles de euros que fallen, ¿sabes? No vale. lo he hecho. Claro. O, sea, y de todo, o sea, y en todos me he entretenido. O sea, ninguno ha sido como, bah, ¿cómo me aburro haciendo esto? Porque si me aburro haciendo esto, dejo de hacerlo. Claro. Sí, sí, totalmente o sea, tú a lo que te gusta y si no, a otra cosa. Claro, o sea, yo ayer estuve trabajando de las 5 a las 9 de la tarde para hacer cosas de la tienda online. Yo, no, no suelo tocar el ordenador por la tarde pero no. es como es que me apetecía o sea, es que me dijeron que ir a tomar una cerveza y dije que no <risa> ¿Por pero porque me apetecía más trabajar, o sea, eso es un poco lo, lo que busco y lo que me gusta ¿no? Buah, que es que eso sí es una maravilla ah, claro o sea, y entonces el, el modelo de membresía siempre te ha gustado y demás y en qué, ¿en qué va a consistir? para cuando salga y ya lo vea la gente y diga, pues mira O sea, ahora desde, desde noviembre o diciembre mi foco está siendo Twitter y Newsletter o sea, vale. ya estoy, o sea mi proyecto principal es Opinatron uh -huh. pero es una combinación de llevo ya tanto tiempo hablando de inversión que estoy cansado con no tengo nada más que decir con la competencia me come, o sea, todos los bancos se han hecho blogs claro. y yo sinceramente no sé qué hacer pa para que no me adelanten o sea, hasta ahí llega mi conocimiento ¿no? o sea, tuvo una época muy buena de muchas keywords principales en número uno, ahora no. Claro. Entonces dije, bah, si llevo tanto tiempo hablando de inversión, pero realmente no es lo que me gusta. O sea, yo invierto mi dinero porque creo que tengo que invertir mi dinero y creo que cualquiera debería hacerlo, pero no me paso el día hablando de inversión. No, vale. Ni le dedico tiempo, ni miro cómo va la bolsa, ni nada. Yo lo a mí lo que me gusta es el marketing digital, son los negocios online, es ganar dinero. o sea la temática que a mí me gusta es ganar dinero, es monetizar, ¿no? Es crear cosas, es, es entretenerme vale. así. Entonces dije, va, voy a hacer una newsletter, o sea, un, un email a la semana y voy a hacer, y, y con la intención de pasar la newsletter de pago algún día. En, vale. Y en noviembre empecé, hice la newsletter y dije, ¿cómo la muevo? Pues Twitter, que tampoco me había metido nunca en Twitter. O sea, sí que tengo un Twitter de Opinatron, pero de eso es de seguir a mil personas para que te sigan después y que ni Dios me conoce, ni habla ni nada. Vale. Y, y ese es mi foco desde noviembre-diciembre. O sea, cuando trabajo, menos ahora que estoy con la tienda online, solo hago eso, Twitter, básicamente. Um, entonces, dije, vale, ya, ya tengo 2.300 suscriptores o así en la newsletter. Ya tengo 3.500 seguidores en Twitter. Ha crecido un montón. O sea, estoy súper contenta. Además, estoy hablando contigo, estoy hablando con un montón de gente. Lo de Alex ha salido de Twitter también. O sea, flipando con Twitter. Uh -huh. Pues dije, va, voy a, voy, a, voy a monetizar ya. O sea, membresía de pago. Y es un poco Bueno, lo mismo, o sea, la he montado en dos días Es decir, no me he complicado He hecho un Patreon vale. Patreon.com barra Fraud Ahí junto, tres niveles Y acceso a Discord Y en el Discord he hecho diferentes Salas, depende del nivel Y voy a hacer pues Zona de networking, voy a hacer experimentos De monetizar, o sea, por ejemplo Ahora estoy contando pues un poco el día a día De, de cómo va la tienda con Alex vale. ¿Sabes? Para que la gente vea o sea, no estoy haciendo cómo montar un Shopify, porque eso lo buscas en Google y lo vas a encontrar. Vale. Y yo soy el primero que monto. Es, estoy contando lo que hago, por qué lo hago, lo que me encuentro, para que la gente vea el proceso, ¿sabes? Y para que digan, wow. O sea, en una semana he pasado de no saber quién es Alex uh -huh. a tener una tienda online operativa a medias con Alex. Claro. ¿Cómo ha pasado eso? ¿Sabes? Y para que vean que no es una cosa de. He estado meses planificando y todo ha ido bien, no, no. O sea, de hecho, lo escribo en un Word y a veces pongo. He probado esto fatal, no sé qué, no sé cuántas. <ríe> para que lo vean, ¿no? Entonces, vale. eso, ideas de cosas, de formas que gano dinero que a lo mejor no comparto en otros sitios y más cosas pues a lo mejor un día te digo que me hagas una masterclass para, para la comunidad cosas así, o sea vale. no me he comprometido a nada porque no quiero trabajar una locura, pero a la vez pues lo que me apetezca hacer en el momento lo voy a hacer y nada, la he puesto a 5 euros, 10 euros y después sí que he hecho un nivel un poco más alto para probar a ver si, si También, interesa de, tipo, claro. y, oye, ¿cómo, cómo, se hace, ¿Cómo se hace un Patreon? Yo no, no lo sé ¿Un Patreon? Pues es súper fácil o sea, súper fácil Patreon.com se quedan El 10% pero Substack también se queda El 10% si pasas a nivel de pago vale. Paso de hacerlo yo A mi bola ahora mismo Y, y nada, es súper fácil O sea, lo hice en, en, en unas Cuantas horas, está hecho O sea, y o sea es, es ahí pon, O sea, meter ahí eh, Metes tu nombre o lo que sea Del Patreon y estableces unos niveles Y ya está sí. O tienes que establecer una idea o como has hecho tú El Discord y demás y tal. El Discord lo hice aparte, pero, pero es, es bastante fácil y no tienes por qué meter Discord. O sea, tú puedes meter solo un nivel si quieres y tú le pones ahí, pues mira, te leo el nivel de 10, por ejemplo. Vale. Um, si optas por esta opción tendrás acceso a todo, Discord, networking, no sé qué, no sé cuántos, experimentos, sesiones mensuales de preguntas y respuestas, Open Metrics de proyectos y mi presencia, que bueno, o sea, pues la valoro, es decir, claro. que me puedan preguntar y yo contestar es una cosa que tiene valor y bastante y sí, porque... ponéis sinceramente todo lo que se me vaya ocurriendo, ni me acuerdo lo que puse me, me parece que cuando vean la entrevista van a ser conscientes del valor que tiene que tú estés ahí opinando claro, o sea, y es motivación también, o sea, porque es al final es, quiero decir, claro. el conocimiento todo el mundo lo puede tener y tú buscas en Google y vas a encontrar cualquier cosa o sea, si no encuentras algo en Google Raro. No existe, ¿no? Como decía tú y pues, Aras, ¿no? Sí. Si, si no está aquí, no es un juguete. ¿no? Sí. Entonces, pues es más otro tipo de cosas, ¿no? Y nada, y te puedes meter, unete por 10 euros. No lo he probado, la verdad, pero <risa> entiendo que después me va a llegar el dinero a algún sitio y pongo publicaciones ahí. Y mira, vale. ya he puesto he puesto una para todos que es cómo he ganado 300 dólares al mes los últimos tres meses. Vale. En una hora al mes. O sea, muy buena idea. Y buena, después buena. dos vídeos de experimento de monetización del print-on-demand este con Alex, el, vale. que son vídeos de 10-15 minutos, pues he hecho uno cada dos o tres días contando pues, qué ha pasado esos dos o tres días con la tienda online. No, no, esta, esta es, es un poco lo que se lleva ahora, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El building public o algo así? Sí, ¿no? Sí, algo Creo, así. Que hace la gente ahora mucho en Twitter explicando mm. lo que está haciendo, cómo lo hace y por qué. Pero tú ahí... Mm. Es, claro. es otra idea, claro este era el objetivo, entonces dije, vale, ¿cuál es el paso anterior? newsletter, ¿cuál es el paso anterior? para captar gente, pues elegí Twitter, ¿no? entonces empecé con Twitter, después empecé con la newsletter bueno, más o menos a la vez, y ahora es el momento de hacer esto, ¿no? pero es un poco claro. la forma de hacer las cosas, quiero decir, si tú quieres tener una, una comunidad de pago, no abras una comunidad de pago si no te conoce nadie claro. primero, crea una audiencia construyela, y después pues ya está, pues la gente que se meta pues seguramente va a ganar más dinero que los que no se metan Ahí lo dejas ¿eh? Y no he hecho ninguna secuencia loca de venta ni... O sea, he preparado un mail para este viernes sí. En el que pongo, mira, he hecho esto Si te quieres meter, te metes Y si no, pues no Y ya claro. está Y a ver si funciona Y si no funciona, pues ya veré cómo lo cambio Y si funciona, pues fantástico claro. Y oye, ¿en, en cuanto a inversión de bolsa o demás ¿Haces bolsa o, o qué inventes en bolsa? Sí, o sea, sobre todo en fondos indexados. Robotvisors, vale. los robotvisors sí. me gustan. O sea, ya te digo que no me paso, no miro mis inversiones, no dedico ni un minuto vale. al mes. Lo dejas ahí y fuera. Invierto X cada mes y sin complicarme, largo plazo, sentido común, y ya está. Como si compras pisos para alquilarlos, pero sin necesitar mm, mucho dinero para mucho comprar dinero. pisos para alquilar. Claro, vale. No, no, claro, si sí. es, has establecido ahí, bueno, eso es lo que decía un poco nudista, ¿no? Al principio y establecer ahí ciertas cosas, indexados y, y demás. O sea, que yo también estuve en su época ahí, pero luego ya me cansé y lo, lo dejé ahí un poco y demás. Y entonces, eh, tema de formación, de copy, que dijiste que descubriste el copy y demás, que has estudiado autodidacta, algún curso, que has hecho? Todo bastante autodidacta. O sea, sé bastante de todo y a la vez no soy experto en nada. O sea, sé de copy, sé de SEO, sé de email marketing, sé de... Diseño con WordPress, sé de, bueno, de CSS un poco menos, pero bueno, sé, sé de, de Twitter, sé de, de todo, pero a la vez pues, tampoco soy experto en nada. O sea, cursos, cursos, cursos, solo, solo hice un curso, el primero, que fue de Active Campaign, uh -huh. pero hace muchos años, de Alejandro Novas. ¿Sí? que aprendí Active Campaign y además aprendí, pues, perfil de cliente, diferentes funnels, ¿no? O sea, secuencias, me fue bien. Y después hice el curso de SEO de Dean Romero, que ese vale. sí que me fue brutalmente bien. O sea, porque era el momento en el que los, las webs de bolsa de mi temática no sabían SEO. Claro. Y yo fui de los primeros que aprendí SEO. O sea, y, y, y lo peté. Solo he hecho esos dos cursos. El resto, pues lo he ido aprendiendo. Claro, llevo... Al final, Opinatrol la empecé en 2015. Vale, Estamos a 2022. Claro. 22, claro. claro. Son siete años. O sea... Y pues no sé cómo aprendo, pero, pero claro, solo que aprendas un poquito, ¿sabes? Y han pasado siete años, pues claro. claro. Pues. No, no, es que está claro, porque una vez que aprendes una cosa ya se te va quedando y lo que dices tú al final, dominas muchísimas cosas, pero no eres experto en ninguna, pero claro, al saber, al conseguir un perfil tan general, generalista, está, está claro. bueno. O sea, ahora he montado una tienda online en una semana... Nunca había montado una tienda online con Shopify ni Printful ni nada, pero en, hace siete años no hubiera montado una tienda online en una semana, ¿sabes? Sí. O sea, claro, todo suma, todo, todo hace que ahora, pues obviamente mmm, hay cosas que me parecen extremadamente fáciles, ¿no? O sea, como el match betting que estoy haciendo ahora de apuestas cruzadas que se lo cuento a gente y le digo es que es muy fácil y podemos ganar a 300, 500 euros al mes pero claro, a lo mejor no es tan fácil para según quién, ¿sabes? A mí me parece muy obvio todo lo que es de ordenadores y de buscar en Google y hacer no sé qué no sé cuántos, claro. pero no tiene por qué serlo tanto. Hombre, al haber hecho matemáticas, ¿no? ¿Has hecho MATES? Ingeniería química. Ah, pero. Claro, es que son cosas que. Claro, pero bueno, es que... tiene más es facilidad que no... a eso. Sí, sí, supongo, pero el match betting, por ejemplo, hay una calculadora que te pone los números, o sea, no es que haya que calcular. ¿Y qué, y qué, es, qué, entender... qué es eso? ¿Qué es? No sé lo que es. Es aprovechar las promociones de las casas de apuestas. Vale. Y hacer apuestas cruzadas, o sea, ni, o sea, no vas a ganar dinero con tus apuestas, pero vas a ganar dinero con las promociones. Imagínate, pues yo apuesto, o me dicen, apuesta 10 euros a que gana el Madrid y si ¿Sí? fallas te devolvemos 10 euros en apuesta gratis. Pues yo apuesto 10 euros a que gana el Madrid en un sitio puesto X euros, que me lo dice la calculadora, a que no gana en otro sitio, entonces ni gano ni pierdo de ahí, claro. de hecho pierdes un poco, pero después tienes la apuesta gratis y al final terminas ganando 5 euros, seguros, pase lo que pase, con ese partido. Ya, vale, vale, vale. Pues sí, es es, es, es obvio, la ¿sabes? primera cosa en años que he encontrado que sea dinero extra al mes seguro. <risa> si, no, <risa> si no lo haces mal, o sea, si no la cagas. <risa> Es claro, la primera claro. cosa, creo. Lo que pasa es que eso uf, hay que tener cuidado porque últimamente o hace un tiempo los chavales y todo eso se creen que van buscando ahí dinero fácil y demás y de, de ahí a la ludopatía hay, hay un peligro, ¿eh? ya Hay más gente que me lo ha dicho. Yo no lo veo. O sea, porque yo lo hago para ganar dinero. ¿Sabes? No, no hago apuestas absurdas. Yo hago lo que hay que hacer. Igual que yo en la uni jugaba a Claro. Y, y mi abuela me decía que estaba preocupadísima De que iba a perder la casa Y yo le decía primero, no tengo casa Segundo, juego para ganar O sea, tengo una estrategia Quiere decir, si empiezo a perder dinero o muerte Voy a dejar de jugar porque yo claro. sé lo que estoy haciendo no Y obviamente ganaba dinero claro. claro, pero es eso Pero en el póker también la gente se cree que es suerte Mucha gente Mucha, claro. gente, mucha gente que cree que el póker es suerte Y no, no hay ninguna No hay suerte, claro. o sea, es un pero... porcentaje Tan pequeño ese tipo de gente a lo mejor no está hecha para los negocios online tampoco, claro. o sea la gente que se crea que los negocios online te metes y a los 10 días estás ganando dinero, pues o que te haces una página de Amazon afiliados o que te haces copy y a los 10 días te estás forrando, pues seguramente no es el tipo de gente que va a llegar a ganar dinero online, pues claro. lo mismo con el match betting y con el póker y con todo, ¿no? o sea y, entonces, y, y ahora, entonces, aparte de más de estos proyectos y demás, eh, ¿qué te dedicas? ¿Haces asesoramiento? ¿Haces eh, mentorías? Porque yo alguna vez en Twitter sí que te he visto de voy a quedar con tal para ver, darle pautas o darle ideas o tal. no Yo es que hace como medio año, un año, pensé, vale, imagínate que me entran 2.000 euros al mes ya para toda la vida con Opinatron, que no creo, pero bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿No? O sea, a qué quiero dedicar mi tiempo, aparte de vida social y, y pasarme bien, que también lo hago. Y mentorías es una cosa que podría hacer. O sea, me, me gusta hablar con la gente, me gusta hablar de dinero, de ganar dinero. Me gusta ayudar a la gente, creo que tengo bastante conocimiento. Y entonces he empezado a hacer mentorías gratis para entretenerme. Vale. O sea, ahora es lo que estoy haciendo. Me gustaría hacerlo a largo plazo y cobrando. sí. Pero sin pasarme, porque nunca me ha gustado vender mi tiempo. O sea, claro. nunca he ofrecido servicios online, nunca. Ni con Opinatron, ni con nada. Entonces, pues por ahora lo hago así como gratis para, para pasar el rato. Y, y sí, algún día a lo mejor lo haría cobrando, pero a muy poca gente. Claro. No, y, o a muy poca gente o a, mucho, o a mucho dinero. O a mucho dinero, sí. Pero me gusta más el modelo de comunidad, ¿sabes? Claro y claro, hacer, hacer mentorías ahí, pues grupales o cosas así, ¿sabes? Me, me gusta pero nada, al final pues me entretengo de muchas maneras ¿eh? y, y ya te digo justamente esta semana he trabajado mucho, bueno mucho, o sea igual cuatro o cinco horas cada día, pero de normal a lo mejor trabajo dos horas de media o sea, no, no es mi foco trabajar no, no necesito trabajar tengo muchas cosas por hacer el día a día y me entretengo de muchas maneras Lo, lo, lo malo de esto es que dices que la gente, eh, has dicho antes que el que se crea que por emprender online va a trabajar dos o tres horas al día y va a ganar dinero, tú eres el ejemplo, ¿eh? O sea, que... Pero yo llevo siete años claro. y los dos primeros años trabajaba cinco o seis horas al día porque es lo que antes jugaba al LOL y ganaba cero. Claro. O sea, claro, ahora lo tengo todo muy bien montado, muy automático, tengo muchos conocimientos yo siempre el foco en mi vida así no foco pero bueno una cosa que siempre sin querer he hecho ha sido buscar la eficiencia o sea a mí yo soy muy vago entonces claro. si puedo hacer algo más rápido lo hago entonces soy muy eficiente muy muy muy eficiente claro eso eso eso creo que lo hablamos en verdad en un tweet una vez que te lo dije yo también de busca un bajo para hacer una tarea difícil que te lo hará de la forma más eficiente y más rápida posible y es así o sea, yo también intento ser eficiente y hacer lo menos posible o estar ahí. Lo que pasa es que es verdad que yo, uf, procrastino mucho. Sí, eso. Yo soy muy... De, me disperso, no mozo. Que igual ya. te pasa a ti. Depende. O sea, de, con algunas cosas sí. En, y entonces son cosas que al final seguramente termino no haciendo. Claro. Pero a mí me funciona súper bien. Empezar a hacer, o sea, el otro día me levanté Creo que lo puse en Twitter, me levanté sin ganas de trabajar El domingo, pero tenía tres horas y a la vez Quería hacer cosas, entonces dije, va, voy a hacer Una cosa, y al final se me hicieron, Se me pasaron las tres horas volando, ¿no? Si no sale, pues no sale o sea, Como suelo tener todo muy preparado O sea, en newsletters tengo ahora Ocho escritas, y saco una semana O sea, claro. sé que puedo Estar dos meses sin trabajar si no quiero Y no pasa mucho, o sea, sí, bueno No, no publicaría en Twitter, que eso sí claro. que es un poco Más... Pero mmm, no soy mucho de procrastinar si la cosa me apetece. Y si no me apetece, no la hago. Entonces... ¿Y qué te iba a decir yo? ¿De dónde sacas las ideas de historias? Porque has dicho, me fui 10 días a Menorca de vacaciones y wow, volví con un montón de ideas. ¿De dónde sacas ideas o, o cómo fluyen? ¿Cómo las anotas? Cómo... Mm, o sea, por ejemplo, no creo que las saque así de cero. Por, por ejemplo, lo que he hecho después de Menorca ha sido la tienda online, que surgió porque vi a Alex, que eso más que ideas era motivación, ¿no? Que a lo mejor otro día ni le hubiera escrito en Twitter o no le hubiera propuesto de hacerlo a medias. Y, y la comunidad que llevaba dos meses pensándolo, lo que pasa es que me daba pereza. Entonces, vale. después de diez días de no hacer nada, tengo ganas de hacer cosas. Claro. Pero, o sea, muchas cosas... Muchas ideas las he sacado de podcasts. De hecho, de un podcast en concreto, que es el podcast que más escucho que me encanta, que es The Side Hustle Show. O sea, Side sí. Hustle Show, ¿sabes? The Side Hustle es vale. como, en, como le llaman los, los americanos a, a esto de buscar ingresos extra, más o menos. Vale. Es, son entrevistas a gente que gana dinero de mil formas diferentes y siempre que escucho un podcast saco un montón de ideas. O sea, un montón de cosas de las que he hecho, las he sacado de ahí, que no es que te lo digan, ¿eh? O sea, pero claro, yo lo pienso con mis gafas de ver las cosas, ¿no? Entonces digo, ah, podría hacer esto. Y eso me motiva bastante. Entonces, en el avión me pongo un podcast y es que ya me da para para, para, para bastante. No, no hago nada más. No, y muchas cosas son cosas que tengo en la cabeza. Y digo, va esto me gustaría hacerlo algún día. Y más que sacar la idea es sacar la motivación y las ganas. Claro, hombre. En tu caso, claro, la motivación es no aburrirte, ¿no? Sí. Pues un poco ahí, el, el, tu le motivas, ¿no? De decir, ostras, a ver qué hago y esto me gusta. Si, si te gustan, ni te das cuenta, ¿no? Si son muchas horas o pocas horas. Te pones ahí a saco y ya está. No aburrirme y a la vez hacer algo productivo, o sea, porque, porque me, puedo, me podría ir a escalar cada día, que me gusta bastante escalar, me podría quedar con gente, tengo bastante vida social también, o sea, a la vez encontrar el equilibrio de decir, vale, si llevo tres días sin tocar el ordenador, voy a hacer algo, claro. porque sé que, al final sé que, que si no hago nada, es, lo pagas en el futuro, ¿no? O sea, que es, es lo que ahora siempre después recoges. Entonces, ¿podría estar dos años o un año sin trabajar y seguir ganando dinero? Supongo que sí, pero no podría estar 10 años sin trabajar y seguir ganando dinero. Claro. Y no quiero volver a ser profe O sea, si tengo que hacerlo, pues lo voy a hacer, ¿no? Pues, pues bueno, al menos habré estado unos años sin serlo. Pero preferiría no tener que hacerlo. Vale, vale, vale. No, no, está, está genial. Entonces ahora, eh, venga, momento así un poco de spam, aunque ya lo has dicho y demás, pero los libros, futuros proyectos, algo que aún no ha salido y que a lo mejor, aparte de la membresía, ya estás ahí rondando en la cabeza... A ver, los libros, que ya ves tú, que yo por cada libro que vendo gano 3 euros. O sea, a no ser que te, te miren 10 millones de personas. Ojalá, ojalá. Oye, pero nunca, nunca se sabe, ¿eh? Nunca, nunca se, sabe. se sabe. Hombre, pues libros tengo 3 en español, en Amazon. Pero al final pues, con Opinatron no gano dinero con libros, gano dinero con la afiliación. O sea, mi motivación es... Que la gente levante el culo del sofá, que se dé cuenta de que hay otras formas de hacer las cosas y que, que si no eres feliz, no tiene sentido no ser feliz. O sea, ¿qué claro. es lo que te hace no ser feliz? ¿no? O sea, yo podría haber optado cuando empecé a trabajar de profe por decir, bueno, pues 40 años es lo que hay. Que es lo que hace la mayoría de la gente, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, al menos buscar alternativas. Entonces, yo siempre persigo eso. O sea, el dinero llega, pero... Pero no soy mucho de vender, o sea, el, lo que quiero es que la gente aprenda y que, y que haga cosas y que sea más feliz de lo que es ahora. Idealmente, el máximo feliz que se pueda, ¿no? Más proyectos, pues ahora mismo, o sea, tengo muchas cosas en marcha, pero ninguna que venda, realmente. O sea, mi comunidad es la que más... pero porque me apetece, ¿sabes? Porque es lo que ahora me, me ilusiona, ¿no? Entonces, pues que se metan en mi newsletter que la, la tengo aquí abierta porque más no el nombre que se llama ingresosextraonline.substack.com es que voy a vale, de me sigan en Twitter que eso para, para que descubran un poco lo que hago no y que me hablen yo les voy, les voy a contestar se metan en mi comunidad que me saluden que me digan eh vi la entrevista con Rodrigo y me encantó <risa> claro, y no, al final eso, es esto. eso mola no que te gusta conocer gente no y hablar y demás a mí también y este, este canal también lo hago por eso, porque me encanta hablar y conocer gente súper interesante y, y que siempre se aprende un montón. Claro, es que yo ayer hablé con Nahuel Casino, que no lo conocía, hicimos una videollamada, nada, o sea, no, no grabando, sino hablando. Y, y yo pensaba, esto se supone que es trabajo, o sea, esto que estamos haciendo ahora se supone que es trabajo, porque para mí no es trabajo. O sea, si no me gustara hacer esto, no lo haría por 50 euros. Y, y, y ahora lo estoy haciendo gratis y me da es que me da igual si nadie se mete en ningún sitio ni nadie me compra un libro. O sea, no voy a pensar que he perdido el tiempo, ¿sabes? me lo estoy pasando bien. O sea, sí. podría estar horas hablando de esto porque es lo que me gusta, ¿no? Claro. Entonces, no, sí. pues... O sea, a mí también, ¿eh? O sea, es, es así. Es decir, bah, ya hay veces que corto entrevistas un poco ya porque decir, es que, bueno, y estaría aquí hablando así toda la tarde y al final llegas y dices, bueno. Me ha quedado una entrevista de tres horas. Y llega ya. la gente y dice, ah, estos locos aquí hablando. ¿eh? Y se pasan y yo tengo que hacer cosas. Y nosotros ahí, bueno, pues tenemos tiempo... Y además esta no la pueden poner a por dos de velocidad, porque yo hablo rápido. <risa> yo también hablo muy rápido, ¿eh? que... Pero ¿eh? es verdad que yo ya... ¿eh? Yo, yo me acostumbro casi todo a, a escucharlo por dos, ¿eh? Porque, yo, yo, yo, la mayoría de cosas. O sea, yo, yo llega a ver esta serie de Netflix a, a, a, dos y, a dos y medio, ¿eh? <risa> que creo que es lo máximo. que La del juego del calamar, el juego del calamar, que Ajá. todo el mundo, ¡Guau, guau, Y yo la vi y dije, esto es un poco lento y es un poco rollo, ¿no? Y digo, venga, va, a dos y medio. Y como lo veo todo original, yo y leo muy rápido, era todo, y yo decía, Dios, vale. Pues yo... Y dije, ala, acaba, Digo, ya puedo opinar de si me gusta o no me gusta, pero la vi a dos y medio y dije, joder. No, no, yo digas? Netflix nunca lo he puesto a, a... O sea, ni me lo había planteado. Yo soy más charlas, TED o cosas así. Pero el podcast <risa> que te he dicho, por ejemplo, no lo escucho a por dos, lo escucho a por uno. Porque ah. mientras escucho voy pensando en cómo, cómo, me, cómo adapto eso a mis ideas, ¿no? Entonces... Claro. No, sí, un podcast repente... sí, pero... No me digas tú que los audios de WhatsApp no los escuchas a un y medio por dos. Sí, pero los de alguna gente... Pero hay gente que habla, pero hay gente que si lo escuchado por dos no lo entiendo. Claro, no, eso sí. Eso pero... Me gusta, ¿eh? O sea, sí, sí. me gusta la gente que habla rápido. Pero, pero es verdad que llega un momento que yo ya, a veces ya me ha pasado que escucho a mucha gente a un y medio por dos y cuando está diciendo algo muy interesante lo pongo a uno, digo, coño, digo, ya no me acordaba de cómo era su voz real. Porque como sale la voz de tito <risa> de, hostia, ¿sí onda? es verdad que era, <risa> que era así. Pero es curioso. Sí, sí. La inmediatez con lo que nos gustan nada las cosas, ¿eh? para no perder tiempo. Claro, pero es porque tenemos, bueno, a veces no tenemos nada que hacer, ¿no? Pero porque tenemos muchas cosas o queremos hacer muchas cosas claro. y claro, pues si no te pones, pues no, o sea, no, no te da para todo. Es que no te da, o sea, <risa> claro. de hecho yo sí. ahora, mira, ahora que, ¿Sí? que tengo otra idea de algo que quiero hacer, o sea, en, otra cosa que hice que no te contaba En enero de 2019 hice cinco cursos en Udemy, vale. así en un mes. Porque, porque quería probar. O sea, eran cursos que no encajaban en Opinatron, de cosas de esto, de, pues de ganar dinero, de marketing, que, que ya era como quería contarlo, pero no tenía sitio. Y dije, va, voy a hacerlo y a ver qué pasa. Y no les he hecho nada más y me siguen entrando 20, 30, 40 euros al mes de los cursos estos, desde, desde hace tres años. Entonces eso es otra cosa que quiero volver a hacer. Ahora quiero hacer otra tanda de cuatro o cinco cursos, de cosas nuevas que he aprendido y meterlas en uno de mí, pero claro. ¿Cuándo? ¿Sabes? O sea, ah. si no me pongo las cosas a por dos ¿Cuándo voy a hacer mis cursos de Udemy? Pero eso es una cosa que a lo mejor Dentro de dos meses me iré de viaje Volveré con ganas de hacer cosas Porque habré estado diez días sin hacer algo Y diré, venga, voy a hacer los cursos de Udemy Entonces son cosas que llevo en la cabeza Que van reposando y, y de repente un día digo, venga, hoy la hago Pero casi nada sale de cero Y lo empiezo a hacer ya La tienda online, pero porque fue casualidad Tienes que viajar más ¿No? El, el año pasado, de, desde junio hasta diciembre, hice 10 viajes. Yeah. Guay, ¿no? O sea, ¿ves? Yo, yo soy de la, de la idea de que viajar es obligatorio. O sea, abre la mente y te, te cargas pilas, pero conoces gente, culturas, otras formas y vuelves a ir diciendo guau. Sí, que tampoco me fui muy lejos por el COVID, pero bueno, pero ahora claro. estoy viajando mucho a Menorca, que, que conozco mucha gente ahí, entonces ya es muy diferente, ¿sabes? Y, y, y mmm, no, no es lo mismo este año, he viajado cuatro veces, pero creo que tres han sido a Menorca y una a Barcelona. O sea, no me claro. he ido a ningún claro. sitio muy... Bueno, Menorca no Menorca es súper bonito. Bueno, no te creas que he ido a hacer turismo. Claro. No, no. A, a, pasar, <ríe> a pasar el rato con, con, con gente que también me cae bien. Eso es lo importante, pasárselo bien. Pues oye, Marc, eh, llevamos ya casi una horita, eh, me lo he pasado genial, eh, he aprendido mucho, sobre todo ese lado emprendedor que dices, que me ha, me ha hecho gracia que tú no, mismo no te hayas definido nunca como emprendedor cuando has hecho un huevo de cosas y vas a hacer otras más. <ríe> ya, es ¿Eh? sí. cierto. Mira, es que me preguntan a qué te dedicas y yo te prometo que no sé decir. O sea, cada día hay una cosa. Pues a los negocios online o tengo una web o no sé qué o no sé cuántos. Pero sí que está <ríe> llegando a un punto y llegará más, espero, en el que ya no sea solo Pinatron, sino que sean muchas cosas. Entonces, claro. Claro. pero es que después la gente te pone una cara rara de... Yo creo que cuando les digo a que me dedico se piensan que, que vivo con 100 euros al mes y que debajo de un puente seguramente. Yo creo, y tampoco me esfuerzo mucho en cambiar ese, esa visión. O sea, me da un poco igual, ¿no? Pero... Bueno, claro, que piensen lo que quieran, que mientras tú estés feliz es, es lo importante. Pues nada, pues un placer haberte conocido y espero leerte por Twitter, que es donde más te mueves y demás. Y a ver cómo van todos esos emprendimientos que seguramente irán bien ¿vale? Un placer Rodrigo, encantado de estar por aquí Vale, chao, chao, hasta luego